Entonces, la primera parte ha ido completamente intraóssea, la segunda ha terminado de rellenar el defecto y la tercera la utilizo como cortical vestibular. Vale. un poquito... Si os fijáis un detalle muy importante, veis en esta zona como ya sin haber estructurado siquiera y a punto de tirar toda estructura, gracias a Mónica, ¿no? Ya no hay recesión. Hemos liberado el polvo de tensión, le hemos dado un sustento a ese polvo y si ni siquiera se ha cubierto parcialmente esa recesión. Totalmente, de hecho, Función. esa punta de la está más alta casi que la hace. No conocía